Bienvenidos a un video más de El Pillo Chocolate. No, todavía todavía no estoy muerto, todavía no me dio el coronavirus. Eh, bueno, esto es una cosa seria que en realidad hay que, hay que sobre, sobrellevarlo, hay que saber sobrellevarlo, hay que confinarnos, eh, guardar distancias y bueno, seguir. Por el momento no podemos seguir viajando como otros, otros tiempos, pero va a llegar, va a llegar el momento en el que vamos a seguir. Viajando, yendo de lugar en lugar Así que por el momento he estado esperando durante toda esta cuarentena Algo que me ha llenado de emoción Y, y dije, pues, ¿por qué no mostrárselos? ¿Por qué no hacer un video, un, el clásico y el típico unboxing? He estado esperando el iPhone XR ¿Vale la pena comprarlo el 2020? ¿Vale la pena invertir tanto dinero? Porque la verdad puede que para algunos sea algo económico Pero yo considero que es mucho dinero, o sea... Comprarte un, un iPhone con 2.000 soles es, es caro, es bastante dinero. Así que vamos a saber si vale la pena en pleno 2020 comprarse un iPhone. Viene el típico unboxing, el típico, típico, típico unboxing. Vamos a ver, la presentación está chulona porque se caracteriza. Yo les cuento, les cuento que yo tenía el iPhone 6, pero cuando salió esta noticia de la actualización del iOS 14 dije, ah no, ah no aguántame, ¿qué, qué pasa? Empecé a revisar los requisitos y el iPhone 6 salía del sistema O sea, quedaba desfasado Y decidí venderlo Lo vendí y alguien me dijo, véndemelo compa de bro, te la vendo Se lo di con todos sus accesorios Y al rato dije, ¿qué me compro? Un 7, un 8, un 9 Porque, seamos sinceros Yo no me compro nuevo, yo los compro de segunda Que no son usados, sino Hay una empresa que me lo vende este, Lo llaman Open Box, son equipos De exhibición en el extranjero Que vienen y pues te los venden en unboxing han sido abiertos más no usados entonces no voy a decir el nombre de la empresa porque obviamente no nos, no nos aporta pero no, decidí no comprarlo en línea porque vi muchas limitaciones voy a hacer otro video y a ver si puedo traer un equipo para ver en qué, en qué estado llega ¿no? entonces este es el iPhone el XR es de 64 GB eh, considero que bueno... Eh, es un buen equipo, pienso vamos a, vamos a probarlo ahora Vamos a abrirlo Como les decía, algo por lo que se, se caracteriza eh, La marca Apple es La suavidad en su caja Se abre fácilmente Es su, sumamente suavecito Aquí están sus accesorios Aquí está el pin Bueno, viene con sus instructivos Y todo eso Wow, miren nada más qué chulada Está... Está buenísimo, ¿eh? ¡Wow! A ver... De cajón. Se siente suave, Se siente... Pero siento que se puede resbalar. Bueno, que se me resbale un equipo de 2.000 soles. O sea... Estamos hablando como de 650 dólares aproximadamente. Eh, sería bien fregado, ¿no? O sea... ¡Ah! Se me cayó. ¡Oh, por Dios! Y, y es todo vidrio. Está muy bonito. La presentación está... Está muy chulona. Espero que lo puedan ver. Sí, está, está bastante impecable. Vale la pena. Que ya yo lo manché con mis huellas. Sí, yo creo que vale la pena. Hasta el momento. Vale la pena. Entonces, eh, bueno, vamos a, a ver qué más tiene. Lo pongo acá porque si no se me, se me raya. Tiene los auriculares. Que los voy a abrir. Ah, todavía son Lining. Ah, hay algo que, que he estado leyendo y no sé si es cierto. Ah, no tiene, no tiene la entrada, eh, creo que le llaman entrada Jack, para los auriculares normales. sino no los auriculares, pues en este caso los AirPods son Lining, son entrada Lining, que no son el típico circulito, sino son este tipo de entradas. O sea, bro, si pierdes tus auriculares ya fuiste porque el mercado uno nuevo creo que y original te, te cuesta como que 160 soles Así que ahí nomás estamos bien Ah, un detalle se, se Les dije que no es nuevo Entonces veo el cable lining Veo como que un poco amarillento No sé si lo puedan ver en, en la cámara Acá está el cubito El clasi, clásico cubito El clásico cubito de, de, de cargado Esto bacán Yo no soy muy muy fanático De los celulares de alta gama pero, sí pienso que el Apple, que el iPhone es un... Es un directorio. Es un organizador muy bueno, muy, muy útil. Vamos a ver, voy a aprenderlo. Oh, ¿qué pasa? No prende. Oh... Me encendió. Entonces, voy a ver un toque, voy a voy a verlo porque... No, no... Vamos a pasarnos el, todo este tema de la configuración que... pues existen mil videos. Y vamos a ver, ya lo voy a poner con mi usuario y vamos a ver qué pasa Ah bueno, sí que está demorando un poquito Ah, mire, ya prendió A ver, voy a poner en mi usuario Voy a probarlo y vamos a ver qué pasa few moments later Lo acabo de configurar eh, Ya pasó unos minutitos, lo he estado probando he estado bien, viendo qué tan buena versatilidad tiene en mis manos. Y miren nada más, el detector facial es una maravilla. Miren. Guau, ¡Wow! qué rapidísimo. Es rapidísimo. La batería está un poco baja, pero miren la velocidad. La velocidad del equipo es sumamente una maravilla. Puedo abrir mis conversaciones. Wow. Sí, está, está genial, está, está chulón. Está chulón, yo, yo creo que, que me queda muy bien me queda muy bien. Como les comentaba, es un directorio muy, muy bueno Porque yo trabajo bastante con esto de las organizaciones eh, no, no como empresa, me organizo bastante en el tema de, de los tiempos eh, Cuando voy, por ejemplo, de los viajes En los viajes organizo muy bien todo lo que son la salida de los vuelos, los regresos Y eso que no son vuelos, pues lejísimos ¿no? Ustedes saben que solamente me muevo a nivel de Perú pero eh, necesito coordinar bastante eso porque, porque pierdo mucho tiempo. Salgo, digamos, de hoy día a un lugar y mañana me esperan eh, en otro lugar donde tengo que tomar tres carros, un vuelo y punto. Entonces me organizo bastante. Aparte que para mí es crucial la velocidad, es muy bonito. Entra, entra súper rápido el TikTok. Ahora vamos a ver el tema de la cámara. Vamos a ver, Acá por acá está la, la cámara. Ajá. Ahí vamos a ver un retrato uh -huh. ¡Ah, no! Miren, qué perrón Esta cámara está muy buena Miren Está buenísima A ver Está muy bien Me gusta, me gusta la cámara Vamos a probar la cámara de atrás Vamos a ver ¿Cómo es que? Por así, así creo A ver, no sé si tomé Ahí creo Ahí, ahí Ya debió haber tomado no, no, no lo toma Es que debería haber alguien que me ayude a tomar, la verdad Solamente me estoy guiando con el Ajá Ah, salí con una cara de ¿De qué? Miren la calidad de la cámara me sorprende Me sorprende bastante Otro dato Otro dato de, esta, de este iPhone Es que el procesador es súper rápido Ahora, ¿qué diferencia hay? Porque ahorita estamos ya a puertas de recibir el iPhone 12 O sea, estamos hablando de un celular Que fue lanzado hace dos años El ante año pasado Y yo creo que sí vale la pena Vale la pena porque es súper rápido eh, en, Por ejemplo, en mi teléfono anterior Tenía lo que era El Cafu Tutti. Pero no cargaba, no corría. ¿Por qué? Porque el procesador era bastante bajo. Pero ahora lo cargo y sí, sí me carga súper rápido. Entonces, creo que sí, creo que sí vale la pena. Yo le apuesto a que sí. Creo que sí vale la pena comprarse un iPhone 11. Ahora, ¿qué diferencia hay con el iPhone 12? Perdón, con el 11. Es que este solo tiene una cámara. Es el XR. Es el XR, creo que hay el XS Max que es el que tiene dos cámaras Y el X, perdón, y el 11 Pro es el que tiene tres cámaras Pero, eh, como les digo, yo no soy muy fanático de los celulares como tal, como, como cámaras y todo eso Pero creo que con los equipos fotográficos que tengo me basta Además no, no confío mucho en las, en las fotografías de celulares Pero bueno, acá ya se configuraron mis correos Está corriendo el juego Está cargando Lo bueno es que carga Lo bueno es que está cargando ¿Qué más podemos ver acá? Otro dato Otro dato de este teléfono eh, Bueno, ya les mencioné sobre el procesador Las fotos Lo bueno es que se ha cargado súper rápido Toda la información que tenía en el iCloud Ha cargado rápido Me sorprende severamente. Ahora, de hecho que no voy a tener problemas con el nuevo iOS Porque imagino que el nuevo cambio al iOS 15, si es que se llame así Será puesto dentro de 4 o 5 años Así que tengo todavía para sacarle provecho, ¿no? Donde sea que estés, mi iPhone 6 te mando saluditos por allá Entonces, eh, si me preguntan si vale la pena comprarse un iPhone XR O sea, el iPhone del 2018, en pleno 2020, yo diría que sí que sí vale la pena porque está súper rápido, está perrón. Eh, te puedes bajar todo el no porque quieres. <risa> no, mentira, mentira. No, entonces, este. Sí, vale las fotos, corre el Instagram muy bien. Está súper rápido. A ver, ¿cómo hacemos esto? Ay, no, no quise subir una foto al Instagram. Y creo que quiere subir una foto. No sé qué hice. A ver. no sé qué dice ah ya salimos de acá y ahí estamos estamos con el instagram las historias las historias uh -huh. está muy bien está muy bien entonces esta sección la vamos a llamar como que ya no el pillo chocolatero en, en sí pero vamos a ponerla como que el pillo tecnológico el pillo tecnológico no sé mucho de tecnología es la primera vez que hago un unboxing eh, pero creo que puede salir algo bueno. Dígame qué quieren que haga. Ah, otra cosa, ¿por qué? les cuento por qué no lo compré en línea. No lo compré en línea porque cuando estuve viendo, y eran precios buenísimos, los precios estaban muy buenos. Pero cuando estaba buscando más información del producto, por ahí decía que eran. Eh, eh, ¿Cómo se dice esto? Se dice. Oh, reacondicionados, productos reacondicionados. Entonces dije, ¿qué es eso netamente? Y era cuando tú compras un iPhone en tienda y digamos ni bien sales y te das cuenta que no prende o la cámara está dañada o X cosas, entonces regresas por la garantía y te das cuenta pues que ellos cogen el producto, lo reparan o te hacen el cambio con un producto nuevo o lo reparan y lo mandan a la misma fábrica o a, al proveedor de ellos para que lo reparen y lo vuelvan a vender a un precio menor. Eso era un producto reacondicionado. Pero no me prestaban las garantías de que ese producto haya sido devuelto al mismo, al mismo Apple. Entonces dije, no, aguanta acá. No, puede ser que sea una estafa. Dije, mejor no. Y lo peor que decía, que podía tener carcasas chinas. O sea, que no me aseguraba que las carcasas eran originales. Ahora, otra cosa. Me acabo de acordar que el vendedor me dijo que me daba una garantía de hasta diciembre o algo así. Vamos a ver. Lo veo por acá, información, ah miren, sí, me, me llegó con garantía, no sé si pueden leerlo acá, no sé si puedan verlo, tiene garantía hasta el 27 de octubre del 2020, qué bueno, está muy perrón esto. Me gusta, sí, está bien. El precio está bueno. bueno. no puedo decir que está bueno porque personalmente yo digo que me parece muy caro pagar ese precio. Pero con garantía hasta el 2, hasta el hasta octubre de este año está muy bien. Yo lo veo bueno. Entonces ya tengo mi nuevo juguete, mi nuevo iPhone. Y voy a seguir reportando qué tal, qué tal va el funcionamiento porque es una cosa que prenda ahorita y otra cosa que siga funcionando dentro de un mes, dos meses. Entonces cualquier consulta que tengan, cualquier pregunta que tengan, háganla acá, suscríbanse, acá abajito hay un, un cuadrito rojo que dice suscribir. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para ver, para ver más videos del Pillo Chocolatero. Eh, si quieres saber algo del iPhone XR en específico antes de comprarlo, escríbeme y con confianza te puedo pasar hasta el nombre de la empresa que me lo ha vendido. Uh, lo veo bueno, así que... Nos vemos en un próximo video del Pío Chocolatero, amigos, y hasta la vista, bye, bye. Ah, por si acaso, un saludo para el amigo Emerson Trío Contreras, para Evelyn Susan eh, Cáceres Ayala, que ahorita está, le está luchando en el frente de batalla ante el COVID, eh, ella es personal de salud, un saludo especial para ti, amiga Evelyn, y todas esas personas, todos esos médicos que ahorita se están esforzando, rompiéndose el lomo, eh, de verdad, gracias de todo corazón. Eh, esto es un momento crucial para todos, no solamente los que están padeciendo la enfermedad, sino todos tenemos que apoyarnos de alguna u otra manera. Eh, si no es de alguna manera como convives por acá o por allá, entonces fuerzas, respeto, vamos a mantener el respeto que se debe. Esto no es un juego, no se trata de decir, ah, no, no existe esta enfermedad, no pasa nada, si no crees, no salgas o al menos usa la mascarilla. No seas eh, irrespetuoso, respeta a los demás, respeta las distancias, ponte la mascarilla. Ahorita yo estoy en un, un lugar cerrado, estoy en casa, así que no hay ningún problema. Pero creo que si, lo mejor que puedes hacer, si no quieres apoyar con dinero, si no quieres apoyar con buenas causas, lo único que puedes hacer es respeto a los demás. Hasta un próximo video, amigos míos. Hasta la vista. Bye, bye.